muy buenas noches bienvenidos al canal bueno decía humberto eco el único problema serio para el buen ciudadano es no pagar los impuestos y luego que los que mandan hagan lo que quieran al fin y al cabo todos chupan del mismo bote y esto es una auténtica realidad o sea el resto de los que mandan chupan de ese bote de sacarte la sangre y echar el ketchup donde más les parece um, iba a decir una cosa pero no, me, la guardo, me la guardo para mí me la guardo para mí porque si no la vamos a liar bien dicho esto no cometas no cometas este delito económico cuidado cuidado porque hay más de uno que yo sé que tiene por ahí chicha y limonada y puede cometer un delito que te lleva a la cárcel eso, a pesar de lo que muchos dicen, ¿no? Siempre se dice, es que tienen aire acondicionado, es que tienen pistas de padres es que tienen... Que nadie se confunda, ¿eh? Que nadie se confunda, porque las cosas no son así. Bien, vamos a ver también, tenemos pendiente de ver, hay Chain, Matrix hay eh, BONG, Parallel Chain, de estos que en estos últimos días habéis pedido, pero que creo que no era momento de analizar. Ahora sí podemos ir viendo cosas. Mm, y bueno, pues vamos a pegarles ese ojo de las que teníamos pendientes, de lo que habéis pedido. Las peticiones que queréis hacer, hacérmelas y al la tarde del día siguiente lo podemos hacer, si, si no se me olvida. No no, meterme las apunto yo, yo aquí tengo un mogollón de, de apuntes por todos lados, ¿vale? Y bueno, pues eh, procuraremos... Eh, Procuramos hacerlas. Bueno, pues hay un delito que es el delito fiscal. Hay que tener en cuenta, no sé en el resto de países, ¿vale? Cada uno tendréis que saberlo. Me gustaría que en, el, en los comentarios me pusierais eh, cuál es la cuantía, cuál es la pena. Estaría bien para conocer el, el resto de países que de lo, toda la gente pues que estáis por aquí eh, verlo, ¿no? En España el delito fiscal es cuando tú has escaqueado 120.000 euros. No 120.000 euros que has ganado, sino 120.000 euros que tenías que pagar al fisco. Si los has escaqueado, los has evadido, a conciencia o sin ella, cuidado, a conciencia o sin ella, es decir, te da igual, si lo vas a hacer, pues si por lo menos ha sido conciencia bueno, pero pues si encima has ido sin conciencia, sin saberlo y te has pirado, no has dejado de pagar 120.000 euros al fisco ¡pum! delito fiscal hay formas, luego ya sabéis ¿no? porque eh, aquí uno cumple pena o no cumple pena en función de la pasta que tenga me decís, tú llegas no a la cuenta al fisco tú le dices, aquí ya te pago lo que tengo que pagar y aquí paz y después gloria es, es flipante, es, es, así, es así es la realidad si tienes pasta, tú liberas. Si no tienes pasta, al hoyo. Bien, dicho esto, ¿son 120.000 euros contando con multas y no sé qué y no sé cuánto? No, no. Las multas son otra cosa distinta. Ahora bien, ¿qué pasa si son 100.000? Si son 100.000, pues no es delito fiscal, pues no tiene pena de cárcel. A no ser que, cuidado, a no ser que este año han sido 100.000. El año pasado fueron 100.000. El anterior fueron otros 100.000. Cuidado, porque ahí tenemos un modus operandi con falta grave que al final varias faltas graves pueden conducir a decir el fisco, tío, tú eres un GTA y esto es un delito. ¿Vale? Ahora, ¿qué cantidad tengo que haber ganado yo para 120.000? Pues bueno, vamos a, a rondar el millón de pavos, bueno, un poquito menos. ¿Vale? tener en cuenta, bueno, ahora subieron al 26%, ¿vale? O sea que, hay que calcularle más o menos que entre, entre los 900.000 pavos, más o menos, tengo que haber ganado para yo haber escaqueado esos mil Siempre y cuando todo eso provenga, o toda, toda mi cuantía, todo mi dinero, todo mi capital provenga de, pues, de inversiones. Ahora bien, si ahí le empiezo a mezclarlo de ingresos del trabajo, ingresos por otras... ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Cuidado, cuidado porque la cosa se puede ir de madre, ¿vale? Ya depende de lo que cada uno gane, pero tener en cuenta esa cifra base, 120.000 euros escaqueados, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a ver cómo está Bitcoin, que está bastante bien, ahora está retrocediendo, vamos a ver el purqua, el purqua está retrocediendo, rean, rean, así que venga, comenzamos. Dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que además fijaros una cosa que yo creo que a ver es para conocerlo para hay que saberlo yo sé que no todo el mundo lo sabe pero si te suscribes eso es gratis justo bien eh, tenemos a bitcoin retrocediendo ay dios mío esta hora o esta vela de cuatro horas ha empezado malamente con estas tres bueno, una tenemos una morning star y dos velitas para abajo lo más fácil, bueno, es que nos vengamos a la zona de soporte a esta o inclusive más abajo no pasaría absolutamente nada con la estructura en la que estamos no hay, no hay chicha ni hay mucha limonada, tampoco vayamos a, a pegar, a tirar ya es que es que, hay gente aquí, es que esto es un 1%, ¿sabes? es que no es una, una vela de escape de un 10% de las típicas que incluso, incluso Incluso, ¿vale? Si nos vamos a velas eh, un poquitito más grandes, ¿vale? O incluso, incluso vamos a ver si nos vamos a, a, a, a velas y zonas un, un poquito más grandes, pues tampoco, ¿vale? Tampoco, tampoco ha habido, eh, no hay chicha, no hay chicha. Entonces, bueno. Que no nos volvamos muy, muy locos, ¿vale? Que ya lo he estado diciendo estos días. Que está muy bien, venga un impulso. De momento estamos en esta zona de resistencia. ¿Con qué nos coincide? ¡Ay, amigos! Vamos al SP500. Con la zona de resistencia del SP500. ¿Puede ser que la pase, que esté haciendo un pullback a la zona de mínimos para volver a rebotar? Puede ser, pero... Aún no sé. Yo no lo sé. ¿Vale? Tenemos aquí mínimos ascendentes, poco a poco en el RSI, máximos ascendentes... Entonces, puede ser que busque otro mínimo para buscar un nuevo máximo y sí ir a tocar la línea de tendencia. Luego ya veremos. ¿vale? Esto es paso a paso. Esto no es. ¡Ah, ¡Estamos en 20.000! No. Yo creo que eso ya lo habéis aprendido. ¿vale? Y bueno, hay gente que va más, incluso más arriba eh, sin haber pasado los 17.500. Y otras, y otras cosas posteriores que tenemos que pasar a los 18.500 etcétera, etcétera, que todavía le queda ¿vale? pero bueno, oye cada uno se fustiga como quiere eh, esto está bien, a mí me gusta que el mercado se mueva, que tire arriba, ha estado bastante bien, yo personalmente, ¿vale? he, he, he intentado acumular cortos eh, tiré un solo largo de, de todas las operaciones, un pequeño largo no he cogido todo, ni de coña, solamente he cogido una parte, un 1% de la subida porque yo mmm, suelo utilizar un 5X, entonces bueno es más que de sobra, y ahora pues, pues un corto, pues eso es lo que estoy y tiraré corto y buscaré corto más adelante, es decir, que si se va y me rompe hasta aquí volveré a comprar aquí corto eso es lo que yo yo os lo digo bien claro estoy haciendo, luego cada uno que haga lo que le dé la gana, evidentemente puedo estar totalmente equivocado que me fulmine y perder por supuesto que sí de hecho mira, no es la primera vez que me pasa O sea, ya he perdido varias veces, un montón ya esto es así, una vez ganas otra vez pierdes y otra vez vuelves a perder, por su parte Ethereum está haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin, igualito, igualito que su hermanito y el total market, aquí es donde ya veo yo un poco más de... La vela diaria nos está echando un poquito. De momento tenemos la mecha que es más grande que el cuerpo, y eso, bueno, lo que se dice bueno no es. Y si termina más abajo, eh, es menos bueno. Vale, es una expulsión de la zona eh, que intenta reclamar. Había algunas altcoins que han estado esta mañana intentando reclamar zonas más altas porque la dominancia de Bitcoin se ha metido una buena castaña. Pero vigilados, como poco a poco ha ido recuperando camino a la zona adecuada. Vale, eh, posiblemente los próximos días puede incluso bajar un poquito más. Eh, de una forma más suave, el dólar index perdiendo la zona que, que teníamos marcada, esperemos que baje a la zona de 101, ya lo iremos viendo poco a poco, estaría bastante bien, y por otra parte bueno, pues en las altcoins, vamos a las altcoins como por ejemplo Cardano, hablamos de la media de 100, justo, pum, media de 100 retrocedemos, vamos a ver si el mercado acompaña y tira arriba o igual está haciendo una vela de rechazo y nos manda más abajo otra vez a esta zona de los 0.24 zona de compra, para mí es una zona de compra eh, ¿Puede haber zona de compra más abajo? Por supuesto que sí pero de momento, al día de hoy sigue siendo zona muy buena de compra, y la línea de tendencia que tenemos aquí también, con lo cual si se viene a pasar la línea de tendencia viene se nos hace un pullback entre la media de 50 la EMA 20 y la línea de tendencia es una zonita para mí, de compra posible para un posible rebote, a la línea de tendencia principal hasta que no rompa esa línea de tendencia principal, pues oye, hay que andarse con cuidado. Porque, a ver, eh, no todo el campo es orégano. Aunque a más de uno le gustará. <ríe> Gala Games, por ejemplo, por su parte, ese movimiento, ¿veis? Que es este, ¿vale? Ya lo ha hecho. Lo que pasa es que Gala Games tenía la línea de tendencia un poquito más cerca. Rompió el alza, media de 200. Bueno, vamos a ver si ahora hace banderita. Yo creo que debería retroceder a la media de 100. Eso es lo que yo creo. Lo que hará, no lo sé. Tenemos un diferencial al alza desde de la de 100 a la de 200 de un 39%. Es mucha chicha, es mucha tela. ¿Vale? Pero sí que, mientras no veamos otra cosa en el mercado, lo más probable es que se nos venga un retroceso a la media de 100, a no ser que haga una banderita muy larga, tipo estandarte de esos. Ahí. ¡Ah! Venga. Velas también, 15%. ¡Hola! Pero claro, en Bitrex. a ver cuál es el bueno y cuál es el malo, es que ya esto lo de Velas es, es un poco lo que despista al personal, Solana 12%, muy bien enhorabuena, porque sé sí que hay gente que estaba sufriendo bastante con Solana y oye, fenomenal, Filecoin, 9.25% muy bien media de 50%, creo que la, la el cierre de esta U vale, más o menos, en torno a 4.43, 4.40 eh, por ejemplo en, en Filecoin eh, las que equivalgan en otras criptos, eh, bueno, Solana es otro, otro rollo. Eh, podemos ver, por ejemplo, Cílica iba bastante bien. Ya, Fili, Fili, Fili, Cilica, esto es solo a lo que yo me refiero, ¿veis? Creo que prácticamente todas la van a cerrar. No sé si van a llegar al punto de pivote que tenemos aquí, por ejemplo, en, en el caso de Cílica en los 0.33. Veremos a ver. Pero creo que esos son los objetivos, ¿vale? El primer objetivo estaba ahí, encerrar esta U un poco más arriba, un poco más abajo, el siguiente objetivo estaría aquí, ¿vale? Este punto de pivote, que lo vemos, que lo tienen prácticamente todas, porque todas tienen un dibujo muy, muy similar, así que estaros a, muy atentos a esas zonas, mana, que la estoy moviendo el otro día, vuelve a subir otra vez un 5.19, no para de subir, que siga, que siga, para arriba, para arriba. Eh, igual, tendrá que cerrar zona de 0.42, 0.41 y pico, pero 0.42 seguramente, y seguir, yo creo que seguir, y, porque el objetivo ideal sería los 0.7, los 71 centavos de dólar, aquí arriba, y si no, como poco, me lo planteo en esta zona que haga de resistencia, ¿vale? La resistencia está entre los 0.60 y los 0.71, ¿vale? Más o menos toda esta, esta banda, de estos mínimos de apoyo aquí, hasta estos máximos. Entonces, bueno, en esa banda es donde podría llegar, coincidiendo con la media de 200, eh, que es donde yo creo que las parará todas de golpe y les meterá un bofetón eh, Bueno, pues cosas así, San, 4.70 y pico, pues igual, Todavía le falta cerrar la U, no ha llegado. Y además le coincide también muy cercana a esa línea de tendencia, la media de 100, cualquier ruptura, pues eso. ¿Veis? Igual, dibujo. Tenemos un punto de pivote superior en 0,90%, un punto de pivote inferior en 0,72, pues en ese margen con la media de 200, que hay una confluencia importante, seguramente será donde haga resistencia. A partir de aquí, pues, pues bastante probable que le mande a la media de 100 y hacer pullback con la línea de tendencia en la, en la cual está. Eh, si hace eso y se recupera, genial. Oye, Cripto Primavera, eh, como decía alguno, ¿no? Eh, pues, ¿Se podrá plantear la cripto Primavera y ya? Pues podría ser. Si se adelante, no le vamos a decir que no, ¿no? ¿Para qué? <risa> Pero yo todavía no lo tampoco son porcentajes en altcoins sí porque ya sabemos que las altcoins rinden un montón pero bitcoin y el mercado todavía todavía no lo veo bien vamos a terminar con bitcoin para no enrollarnos demasiado tenemos esta vela de cuatro horas vamos a ver cómo cierra que es lo importante vale lo que digo siempre veremos a ver cómo cierran las velas igual que esta o la que se produjo también en sp 500 eh, pues a ver si esta vela vale hay que esperar cierre cierre cierre ¿Vale? siempre dice, Hay algún idiota que dice alguna tontería, pero siempre digo lo mismo, hay que esperar a que se cierre la vela, no es que cierre la vela, pues haz lo que quieras, pero mientras no cierre la vela, corres el peligro de irte o la ruptura hacia abajo o la ruptura hacia arriba. En fin, chicos y chicas, no digo más, invertir con mucha cautela, muy buenas noches y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.